El servicio estaba unificado, es decir, el 1112 y emergencias sanitarias eran el mismo servicio y teníamos la, el mismo acuerdo interno de empresa de mejora sobre el convenio de telemarketing. Eh, luego la Junta decidió separar los servicios, nosotros pasamos a depender de sanidad y ellos pasaron a depender de fomento. El acuerdo de mejora es el mismo para los dos servicios y los problemas pues son los derivados del telemarketing. El telemarketing es un convenio eh, que, que es de los más bajos que puede haber y que no tiene nada que ver con la. Con la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 una y otra vez machaconamente por la administración como un servicio público esencial, no puede simplemente estar al pues, albur de empresas de venta telefónica para que estas empresas tengan un beneficio y nosotros estemos en situación precaria.